Bájala ya. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes familia, les saluda Madeline Ortiz, acompañándolos hoy jueves 20 de abril para presentar los sorteos de tarde de Lotería Electrónica. Los mismos serán certificados por la auditora Caridad Quiñones, de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company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 Y se fueron los 251 millones del Powerball del sorteo de ayer miércoles 19 de abril para el estado de Ohio. Nueva cifra para este próximo sábado es de 20 millones de dólares, pero todavía estás a tiempo de jugar y ser el ganador del gran premio que ha acumulado Lotto Cash de 2 millones 50 mil dólares. Eso es para mañana viernes y la doble revancha también te espera con 110 mil dólares Atrévete a cambiar tu suerte con lotería electrónica si alguien se opone que hable ahora o calle para siempre Me pegué. Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega pa' que te pegues. Busca tus cartones de juegos instantáneos, que con ellos puedes ganar al instante, porque donde quiera te pegas. Y estamos listos para comenzar con los sorteos de esta tarde con el Wild Ball. Adelante. Mucha suerte al que haya jugado el Wild Ball. El número ganador es el 9. Repito, el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número 9. Y ahora comenzamos los pegas con el Pega 2. Muchísima suerte Puerto Rico. El número ganador de Pega 2 comienza con el 1. Segundo número es el 8. El número ganador de Pega 2 es el 1-8. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 18. Ahora pasamos al Pega 3. Muchísima suerte, familia, ese boleto en mano. El número ganador de Pega 3 comienza con el número 3. Segundo número es el 7. Tercer número del Pega 3 es el 5, el número ganador de Pega 3 es el 375. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 375. Y ahora finalizamos la tarde con el sorteo del Pega 4. ¡Mucha suerte, familia! El número ganador de Pega 4 comienza con el número 8. El segundo número es el 2. El tercer número... Repite el 2. Último número de Pega 4 es el 0. El número ganador de Pega 4 es 8220. Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 8220. 20. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de esta tarde. Recuerden visitar nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos a las 9 de la noche. Gracias por acompañarme. Que pasen todos excelente tarde y mucha salud. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 Señores, jueves, gente que piensa que es ya casi viernes, familia, bienvenidos a un nuevo...